Este, bueno, le cantaron tres meses más de medida de cohesión. Ellos vinieron preparados para salir hoy de nuevo, pero ellos se equivocaron porque las cosas no son así. Ellos pensaron que mataron un pollo y ellos dijeron que lo habían matado, pero que a los cinco meses ellos iban a salir. Pero ya ellos, eso es para que ellos vayan cogiendo desde ahora que la cosa se le está poniendo difícil, porque yo no voy a descansar hasta que no me le canten, no estos tres meses más, sino 30, a cada uno 30. Porque no fue un pollo que ellos mataron, ni un delincuente, fue un muchacho serio, trabajador, humilde, padre de cinco hijos que ellos dejaron huérfanos, nada más porque a él le dio la gana, porque a él le molestaba cómo era la vida de Kelvin y cómo Kelvin vivía trabajando honradamente, más sin embargo él, él y el hermano son dos delincuentes, porque el hermano era militar y había, y había matado como 20, y él había matado como tres o cuatro y eso se quedaba así. Algunas personas de lo que habían matado se le vendieron por dinero, otros no hicieron nada porque le tenían miedo, pero nosotros sí no le tenemos miedo, yo no le tengo miedo ni a ellos, ni a ninguno, ni al diablo que se me pare por delante, porque voy a defender la sangre de mi hijo, ni que sea lo último que haga.